Delvis Manuel Faña, mejor conocido como Morenín y que se desempeña como capataz general del departamento de Ornato de esta ciudad, denunció este miércoles que fue víctima de agresión por parte de un ex empleado del ayuntamiento. El lunes pasado él, yo estaba en el ayuntamiento trabajando y fue a agredirme físicamente. Yo anoche me encontraba trabajando en el camión que el chofer estaba libre y salida Jaya venía recogiendo la basura en el camión manejándolo y él y el hermano me salían los dos, él con un cuchillo y el hermano con piedra y con piedra yo me tiré del camión, cogido piedra y me mandé porque yo no quiero problemas, yo no tengo problemas gracias a Dios por mi mamá y mis hijos. En otro orden, el ex empleado del ornato, Luis Manuel Rodríguez, asegura que fue Moranín quien intentó atropellarlo. No, eso me, es mentira lo que dice. ¿Y le pasó por encima al motor mío. A él me estaba esperando, Aquí me tiró el camión arriba cuando yo iba subiendo. Cuando yo iba, eh, iba, sí, él, iba Boca, no él venía más subiendo. Más él venía más subiendo, más él venía pero subiendo y me tiró el nada. camión para arriba. Yo bajé y le di tiempo a que él bajara de nuevo para abajo. Y él esperándome que estaba en la entrada de mi casa. ¿Primera vez que Sí. ¿Y por no, qué? primera vez, no. Ari me le agredió otra vez. ¿Por qué? Porque yo le estoy reclamando el salario mío. Bueno, y Harry pues, se cogió la demanda que empieza que hay calle. Bueno, Fermina Rodríguez, madre de Luis Manuel, narra que esta no es la primera ocasión en que se origina una agresión contra su hijo, denunciando como el agresor a Morenín. Yo no sé qué es lo que le pasa a Moremin con él, porque él la otra vez fue al Canal, de, al canal 12, y él fue al parque, y hasta mí, mi mami, iba a, a, a mí misma me iba a dejar a mí. Porque él lo que quiere es que Luis Manuel que no le no darle dinero, ni darle su trabajo, ni darle dinero. Entonces Luis Manuel le dijo, pero yo no tengo que tener problemas contigo, por eso yo quiero mi dinero, o que me pongan en mi trabajo porque yo tengo familia. Entonces le dijo, yo lo que te puedo sacar la pronto si Yo le dije, Morenita, esté tranquilo, a por mí. Y a mí me iba a dar en el parque, y anoche lo estaba esperando, mitad, mitad de la calle, y se tuvo que meter por pues, la planta de gas que hay cámara y que lo pueden ir a ver y eso. Y entonces cuando yo le dije, Morenín, pero tú no veas ve toda la basura que dejó en esa calle. de que, que estaba trabajando, él no estaba trabajando nada, él lo que estaba esperando el hijo mío para tirarle el camión arriba y le machacó el motor. Vean toda la basura que dejó. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.